Amigas y amigos de Cartago, otro encuentro, las gélidas patagonias que nos abrazan en estas semanas en donde el clima nos da un poquito de tregua y vuelven las heladas, lo cierto es que estamos ya atravesando nuestro sexto mes en este 2022. Eh, tenemos tres temas para desarrollar hoy nuestro programa y tienen que ver con informes que hemos preparado. Eh, Mónica Jara, ...la inauguración, el, el, el estreno, si se pudiera llamar así... ...de la Escuela Feminista Graciela Alonso... ...y un despacho sobre lo que está pasando en Ucrania... ...que poco se habla de Ucrania porque efectivamente... ...ya saben quién está perdiendo la guerra... ...entonces ya no se habla tanto de lo que está pasando en Ucrania... Eh, ...en términos político militares, ¿no? Me estoy refiriendo. Quería arrancar esta parte del programa hablando de... Eh, ...Mónica Jara, esta tragedia, esta impunidad que sigue... ...campando a sus anchas en el norte de la Patagonia... ...sobre todo en el mes de junio... ...que es un mes muy fuerte en la memoria docente... ...acá en la Patagonia por el caso de Silvia Rogetti... Eh, ...de la cual estrenamos un documental también el año pasado... ...para repasar una historia que ya cumplió 22 años... ¿no? ...de un crimen este, que quedó impune... ...una maestra que este, sufre las consecuencias de dar clase... ...en una escuela en obra y... Este, sufre eh, un accidente que le costó la vida a eh, la profe Silvia Rogetti. Y en junio, el 29 de junio, del año pasado, explotó una escuela. Estas escuelas bomba, eh, de las cuales no hay responsables políticos y tratan de zafar siempre con alguna que otra este, eh, trampa legal para no presentarse a declarar y ni siquiera estar imputados. Con lo cual tenemos aún hoy otro desarrollo para tener en cuenta. ¿Por qué digo ni siquiera están imputados? Porque efectivamente ni eh, la ministra responsable en ese momento del área de educación, Cristina Estorión, ni, ni el propio gobernador se han dado por aludidos en esta tragedia que le costó la vida a Mónica um, Jara. La tragedia de Mónica Jara que también hoy está acompañando prácticamente todo el gremio docente en Argentina pidiendo explicaciones porque viene la idea lo que sucedió también en la escuela en la provincia de Buenos Aires, donde Sandra y Rubén también este, eh, murieron luego de un accidente gravísimo, completamente... Este, vinculado a lo que uno puede denominar los crímenes de, de, de, de Estado prácticamente, porque dice no, no, no puede ser que una escuela esté trabajando en esas condiciones, bueno eso sucedió en Argentina, sucedió durante el macrismo y sucede en estos momentos también en muchas escuelas en Argentina hace un año que en Neuquén el corazón de la vaca muerta una de las provincias más ricas del país las escuelas no tienen gas o ...mandaron a las maestras y a los maestros a trabajar con las escuelas en obra. Ahora nadie quiere hacerse cargo de esa tragedia. Eh, el gremio docente está realizando un montón de actividades... ...que tienen que ver con mantener viva la memoria y prepararse para las audiencias... ...en donde se están formulando los cargos. Entre ellos apareció este detalle de que a Mónica le encantaba el fútbol... ...tenía un equipo de fútbol... Ese equipo de fútbol se llama Las Monis, se rebautizaron en honor a su compañera, a, la, a una de las jugadoras clave del equipo y que tiene que ver con esta historia que estamos recreando también con una entrevista a la familia de Mónica Jara. Todo un símbolo en este junio muy caro a la memoria docente. Bueno, buenos días. Estamos acá con las amigas, familia de Mónica Jara eh, antes de empezar un partido de fútbol, Paula, ¿cómo estás? ¿Cómo están, chicas? ¿Cómo andan? Eh, queríamos preguntarles cómo están, que nos cuenten un poco digamos, sobre la actividad de Mónica alrededor del fútbol, de mujeres, eh, y también eh, esto de que han puesto digamos, al equipo Las Moni, que tienen las camisetas, eh, ¿cómo la recuerdan? Mónica la recordamos siempre, eh, por eso pusimos este equipo, el nombre Las Moni, en honor a ella. Eh, ella le encantaba jugar al fútbol, eh, siempre jugábamos todas juntas, eh, mis hermanos, yo, otras chicas más que ahora no están en el equipo, pero eh, por eso le pusimos las monías en honor a ella. A ella le encantaba jugar al fútbol, era, era de fierro. Ella. Muy buena jugadora, Me encantaba. Era muy buena jugadora. ¿Y qué, muy buena. en qué lugar jugaba? Ella jugaba eh, arriba. Arriba, ¿no? Sí, sí en en la donde la pusiera ella jugaba. Ella, <risa> <pero, risa> no tenía problema. Así que siempre. Eh, eh, jugamos todas y siempre iban apoyar a nuestros papás, su mamá, siempre estábamos todos acompañados. Y jugamos un montón de años juntas. Bien. Y durante la pandemia no, no jugaron. No, durante la que pandemia. Y ahora que volvieron sí. decidieron ponerle. Sí, el sí. Bueno. bien. ¿Y ustedes por qué juegan al fútbol? Nos encanta. encanta. Nos encanta, les gusta. <risa> empezamos. ¿Y jugaron siempre o cuando empezaste a jugar vos? Yo, de chica. ¿Ah, de chica? Sí. Ah, en un vean. equipo del club. Ah. Después empezamos con. ¿En qué club jugabas? En Obrero High. ¿Y ustedes son amigas y primas? Me decía, sí, Norma. Sí, nos conocemos de.. Mi de... papá y mamá eran amigos de ¿no? nuestros papás. Ah, claro. Y nos juntas. Se criaron juntas. Era un paredón, no había que pasarla, bueno. Sí, muy buena era. Muy buena persona. Y yo que tuve el honor de compartir con ella el estudio, eh, ella era alegre, siempre te hacía reír, era era estar común y era estar riéndote. Era así ella. Macana que lo mandaba <risa> <risa> pero éramos reunidas, siempre estábamos. Y peluquera era. Sí. Ah, sí. ah, era peluquera sí. también. Sí. Repostera, no Repostera sea, la señora. Repostera, sí. sí. Era completa. Sí. Cena, sí. no, no estaba peluquera. Y ah, nos sí que era la peluquera, nos tenía ah, todo, toda. sí, ¿Sabe el color que usaban cada una. Ah, mira, esa <risa> también era peluquera. Allí bueno y estamos eh, también está creo que está buenísimo el homenaje que hacen ustedes de ponerse sí. el, la camiseta Vos me dice que le gustaban las mariposas por eso sí, se les preguntaba por tenían las mariposas que, antes. El mariposas. Sí. que a ella le gustaban las mariposas y bueno estamos eh, haciendo todo esto también porque el 29 se cumple un año de la, la explosión estamos exigiendo justicia no Sí. es sí. y eso ustedes como como lo ven cómo lo sienten que y es fuerte. Uh -huh. Es fuerte hablar ¿no? de. Claro. Sí, sí, sí. Sí. sí, Pero bueno, es bueno, importante hacer no memoria, ¿no? Hacer memoria, que no se olvide. No olvidar. olvidar. No olvidar. Y que sea difícil. ¿Eh? Principalmente que los responsables sí, sí, estén que ¿no? Sí. Gutiérrez y Storioni. Que son los que nos son nombrados. Bueno, vieron el otro día que fuimos a la audiencia sí. y no.. Uh -huh. Pero bueno, yo la, me parece bárbaro que hayan hecho esto, está buenísimo gracias, chicas. Gracias. Una que sigan jugando, está buenísima. ¿Sí? ¿sí? sí, y que puedan eh, también hacerla presente. Y... Siempre está presente. Sí, en todo. En toda charla. Toda ¿eh? charla todo. Siempre. Eh, siempre, siempre, siempre. Siempre está presente.